bien yo creo que está está grabando ahí bueno voy a continuar con esta con este tema que, que voy a ir hablando en varios en varios en varias partes del video de de video no sino de varios varios videos porque pues esto esto para estos temas voy a utilizar varios mapas yo no sé igual o sea, voy a arrancar con con este mapa que, que me gustó harto eh, que la cortesía la voy a dejar de digamos el creador, voy a dejar todos los datos yo, yo creo que él no se molestará porque va a utilizar digamos el, el, el mapa de él no igual no sé, no sé si molestará pues si molesta tengo que borrar el video ¿no? pero porque pues estos esto son estos estos mapas como decía en el pleno, la primera parte es que son pues tienen dueño, no tienen su, su dueño o sea porque pues son los creadores o sea digamos yo si yo lo hubiera creado pues también me gustaría que me dieran mi crédito también pues para, por haber creado sí pues lo, es lo lógico que, que debe suceder en estos casos, ¿no? Y no es de Val, sino pertenece a Val, porque pues esto, esto lo hizo una persona así, digamos, le dedicó el tiempo para poder empezar a, a lo que yo voy a hablar, digamos, a, a empezar a hacer todas estas luminarias, a acomodarlas aquí, o sea, a diseñar cada cosa de cada, cada detalle, digamos, mira, cada detalle él le dedicó tiempo, le dedicó, o sea, es lo que yo quisiera que pasara, digamos, en los modelos que digamos yo creara también, ¿no? o, o cada uno de ustedes que, que se ponga a crear una cosa de estas que esto es, un, esto es un trabajo pues vasto vasto basto y se nota que él mismo también lo dejó en la descripción de, de, de lo que él hizo pues que se demoró muchísimas horas para poder, digamos, porque ya para poder crear esto ¿qué pasa no? o sea aquí digamos estamos en un entorno de un videojuego, ¿no? entonces eh, este entorno de, de este videojuego pues tiene todas sus, sus mecánicas y, y todas sus, sus, sus digamos sus partes para poder funcionar, eso a nivel interno de, del, del source que es el del engine que, que, que, que ellos manejan digamos que las mecánicas básicas son pues eh, digamos las, las eh, la, la comunicación con el jugador que son estas estas esos iconos a la derecha que salen 2 3, 4 que son para cambiar las armas o sea todo esto es básico digamos todo esto es básico a nivel introductorio de la parte del gaming pero pues voy a hablarlo así para para pues, a, no me importa cuántas veces cuántas partes salgan pero pues voy a organizarlo así para que para, para poder como empezar desde lo básico hasta lo más difícil eso es como el orden de que uno tiene que generar pues, para todo o sea, aquí ya estamos en. O sea, aquí en esta. Existen varios mapas de. de, de o sea, o varios. Eh, eh, varios entornos en los que se puede desarrollar. El, el, el, el, la creación de mapas, ¿no? O sea, para. para el, el, existen los, los. El editor de niveles, que es el que. El que digamos, antes nombraba que es el Hammer. Hammer Editor. Eh, para este juego, ¿no? Para este juego es el Hammer Editor que es el que en el que generan estos mapas y, y y y se pueden pues virtualizar, digamos, yo lo digo virtualizar porque pues digamos esto es un entorno, o sea, esto es lo que más me ha gustado, digamos, en aquí en el Source que o sea, en el, aquí en el, source, en, en, en, en, en el Source en el Source, en el que es el que, que genera el engine o sea, es, es una, la parte, digamos, de iluminación es muy buena, muy buena o sea, lograr esto digamos a nivel digamos a nivel de modelado es difícil, o sea es bastante difícil lograr una iluminación así como esta como la, y digamos ellos tienen, o sea, hay modelos creados que estos son modelos creados por el autor o que los utilizó prestados o que se los descargó, o él los hizo entonces esta parte digamos que vemos aquí abajo eh... O sea, todo esto de diseño, todo esto es... O sea, eso es lo que vamos a empezar a mirar, ¿no? Es lo que vamos a empezar a mirar. Y también la parte de... De la parte de, de cómo se crea esto, pues ya eso ya será un poco después. Porque pues eso será un poco después porque, digamos, es más complejo y, digamos, ya si uno quiere aprender a crear esto, pues no sé, o sea, depende... Eh, si la gente pues está interesada porque igual eso es, o sea, hay que tener interés para poder crear una cosa de estas pues porque igual, digamos, el creador de este mapa pues si, se demoró muchísimo para, para poder crear esto porque pues igual es, eso toca empezar desde lo básico, desde, o sea, como si creáramos un plano de autocad ¿no? Digamos, toda la gente que, yo lo que digo, ya voy a, voy a empezar a mezclar un poco de cosas porque igual todo está mezclado porque pues igual, o sea para poder crear esto hay que tener muchísimos conceptos claros y también tener una idea pues mediana o casi basta de, de lo que es el, el hammer y también haber jugado mucho el juego ahí todos son los requisitos de digamos yo digo todo eso pues porque son los requisitos básicos de la gente para que pueda digamos para que los que vean este video sepan que esos son los requisitos básicos tienen que haber jugado este juego Usted era si lo compras, si lo tiene pirata, o sea, eso no... Si es pirata, original, eso no importa. Lo importante es que eh, tiene que haber jugado y saber cómo se está moviendo, porque lo que estaba hablando, digamos, esas mecánicas eh, de comunicación con el jugador, o esas... Eh, no recuerdo bien el nombre, ¿no? yo sé que no se llaman mecánicas, pero esa, esa, ese, ese nivel gráfico que es el que tiene que tener aquí para mostrarnos cómo va la partida, cómo, O sea, eso eso es como lo básico para poder uno arrancar con como lo que tiene que ir eh, funcionando a nivel del juego, porque ya empezamos, o sea, ya que estamos en un entorno totalmente virtual en 3D en el que vemos, o sea, lo que decía en un principio o sea, eh, esto sirve para crear arquitectura eh, para crear arquitectura en 3D o sea, desde una manera interna o sea, de la parte interior y la parte exterior digamos, como están allá los edificios allá atrás eh, esos... Esos, esos edificios, o sea, todos los, son muchísimos conceptos de los que yo sé que, o sea, los que manejan la parte del 3D, pues ya saben, entienden, ¿no? O sea, entonces, pero los que no, pues yo sé que va a haber mucha gente que no, que de pronto simplemente está curioseando y está mirando videos y cosas nuevas y, y digamos, le gusta el counter, o sea, o le gusta el juego y, y, y no sé, y por alguna razón terminó viendo este video o viendo los videos anteriores o los que sigan, porque pues yo sé que esto se va a demorar bastante en varios videos o sea, y si hago, o sea digamos estoy hablando solo de este mapa, pero si descargo otros mapas o los visualizo porque no los estoy descargando, simplemente los puedo mirar y los puedo jugar así como estoy haciendo ahorita acá, como que estoy mirando hacia todos lados y todo estoy jugando entonces eh, en la realidad la parte del diseño es un juego la parte del diseño es un juego porque pues igual pero hay que ser muy curiosos para poder digamos o sea ya empezar a interpretar lo que digamos lo que esto el, el modelo del señor, el señor que hizo esto eh, este mapa, él, él dice que se basó en un mapa de Mirror's Edge yo no he jugado juegos de ese juego, yo no he jugado ese juego de, porque es de Electronic Arts <ríe> entonces no, básicamente por eso no lo he jugado además porque creo que tiene DRM y yo no lo he comprado y tampoco lo quiero piratear porque pues igual no me interesa ese juego la verdad o sea, no es, según las reviews que he visto de Mirror's Edge no sé que ese juego no es, no es pues es un juego que no me interesa la verdad, o sea, eh, aparte porque es de Electronic Arts, entonces no uno ya sabe como que quién es Electronic Arts entonces como que no aquí también uno puede puede hacer el fly through, que es el, esa es el, la parte más interesante, este fly through, o sea volar a través de toda la imagen, porque ese es el que nos va a permitir digamos para poder explicar yo todo lo que tengo que explicar, porque hay muchísimas cosas que hay que explicar, o sea, muchísimas, para poder arrancar digamos ya a empezar a, si uno quisiera empezar a, pues, si ese es el objetivo, pues aprender a modelar este tipo de cosas en el en el Hammer o en SketchUp eh, este mapa pues como pueden ver yo estoy pasando ahí muy rápido pero después voy a desenglosar digamos no sé si con solo este o varios mapas porque pues igual son muchísimos conceptos que hay que ir hablando sí entonces eh, él, él, él, tiene, él dice que tiene eh, implementado como eso que dice research y, y eso que dice aquí el un group o sea digamos esas divisiones son las divisiones básicas que que él le puso al mapa, sí, le puso, digamos, un área de ingeniería, dice ingeniería, otro dice research, otro dice es de habla inglesa, ¿no? Es de habla, es de habla inglesa el creador de esto, ¿no? O sea, yo por qué digo todo esto, porque lo que digo para cuando ya empecemos a crear nuestros propios mapas y eso, yo sé que es un trabajo, o sea, yo a mí me ha costado trabajo y tiempo y yo todavía no he creado un mapa así de esta calidad, o sea, voy para allá, pero no lo he creado porque igual es muchísima la cantidad de tiempo que toca dedicarle a eso. Pues se me vinieron todos para acá no dejarme grabar el video. Entonces muchísima cantidad de, de tiempo y dedicación la que hay que para poder generar este tipo de modelados porque como digo o sea es, es, es, es, es, vamos a empezar desde lo básico ¿no? ya tengo lo que es digamos lo que aquí en la parte de la izquierda arriba nos sale el mapa que es este eh, no, eh, hay veces lo, lo, lo, lo visualiza bien y hay veces no pues no lo visualiza bien porque pues digamos esto es un mapa descargado no sí un mapa pues que no es digamos oficial de Valve entonces hay veces como que uno está por acá abajo y no se ve nada se pone negra la pantalla así o sea el, el mapa no entonces pues no sé eso ya es un, como que bugs ahí del, del engine entonces lo básico es porque tenemos que haber jugado bastante el juego para poder entender qué es lo que o sea, ¿qué es lo que tenemos que crear? O sea, antes de, de empezar a crear, de empezar a crear modelados. O sea, los podemos crear así, modelarlos normal, pero, pero no nos va a quedar un mapa bien hecho, porque, pues, igual, eh, inclusive este que se ve que es un jugador que ya ha jugado bastante, porque, pues, tiene las ideas más o menos claras. O sea, tiene las ideas bien claras, pero tiene errores en cuanto a que, o sea, lo que es eso, ya voy a empezar a hablar de los análisis, ¿no? o sea, digamos, tiene errores por ejemplo, esto es un error, o sea, es un error a nivel arquitectónico, y es un error en la parte del gaming, es un error en la parte de los mapas de counter, o sea, hay muchos hay, por cualquier lado es un error yo creo que, básicamente, él empezó a modelar, o empezó a trabajar desde ese punto, donde estábamos, ahí donde estaba la, la parte del vidrio y, o, o tal vez empezó por este centro, que es el que se ve que le dedicó más tiempo, porque pues, esta es la parte como focal, el punto focal que, que él utilizó, o sea, tiene muchísimas cosas yo creo que en este, o sea, en este hay conceptos muy interesantes, digamos, aquí en la parte. O sea, en esta parte yo creo que exageró un poco más. En, eh, exageró en estos triángulos ahí que tiene. Eh, exageró, porque los puso por todos lados, ¿no? Los puso en los cuadros, lo puso allá, lo puso aquí en esto. O sea, lo, lo exageró ya mucho el, el concepto. Entonces. Ya exagero mucho el, el tema, pero pues igual eh, lo que nos vamos a centrar también es, es mirar eh, cómo se deben ir creando todos esos elementos en, en o sea, el, el, lo que se debe ir generando para poder generar el mapa, digamos, eso, esas, esas letricas que están allá que es como ya, aparte de haber creado todo el entorno 3D y toda la, pues, todo el detalle que tiene eso, porque tiene tuberías, tiene sistemas eléctricos, pues obviamente aquí en el juego no le ponen tanto cuidado a, a hacer esas cosas que en ingeniería y en arquitectura pues son bastante complejas de hacer, porque es eso no es meter cables ahí como sea y ya, o sea, pues ya digamos a nivel de arquitectura y, eso, y ingeniería tiene que quedar o sea, tiene que ser lógico, si no puede ser que tengamos espacios así como este que llegan a un espacio vacío o sea, son cosas que que van a haber muchísimas diferencias en cuanto al en cuanto al en cuanto al la parte de lo que es la arquitectura y lo que es y lo que es eh, lo que es la parte del juego de, de gaming y y la parte del gaming y la parte de pues ya o sea, de manejar aquí un entorno eh eh, de, para juegos, porque ellos no se van a poner a pensar digamos, o sea, ciertas cosas que lógicamente no se van a poner a pensar ¿verdad? porque pues, o sea, uno mira los juegos, hay stupid architect lo llaman en algunos en algunos canales, lo han llamado así, porque pues igual sí en realidad es estúpido, o sea, en realidad hay cosas que que, que no sé, no, no, o sea como que como no saben pues no, no tienen por qué saberlo ¿sí? digamos un desarrollador de videojuegos no tiene por qué saber de arquitectura, ni diseño, ni arquitectura ni ingeniería, ni, ni por qué una puerta no se sé, debe poner aquí o sea por, o sea, mmm, bueno eh, de pronto eso no, pero eh, ni por qué digamos una salita de estas no puede quedar ahí en el ahí en la interperie, porque a pues, él no le interesa eso, él simplemente está haciendo un espacio jugable, un espacio que es un, un level, un level se llaman un, un level un mapa, eh, para poder crear y mirar, o sea para poder jugar, o sea es el objetivo primordial que, que va a tener este personaje, sí entonces no, no no tener por qué saber digamos que las escaleras, bueno aquí las hizo bastante bien, o sea digamos yo creo que muchos modelos son copiados, o sea eh, los, los diseñadores de niveles miran muchas revistas de, de decoración y, y, y, y o, o miran mucho internet y copian muchas imágenes de internet entonces pues hay muchas cosas que son copiadas de internet y, y ya, no, este no, este la verdad no sé por qué este señor yo no lo conozco pero en muchos casos pasa eso, en este no porque pues él dice que se basó en una en, una, en el mirror edge, como decía antes y hay escenarios como este, o sea, hay muchísimas, o sea, este, este este mapa tiene muchísimos espacios y ese también es el error que tiene, porque al tener tantos espacios, o sea, empezando a los jugadores, o sea, esa onda de jugadores, ahí, ahí digamos, están los counter y, o sea, los, los policías y los, y, y los ladrones, que somos, en este caso yo soy ladrón, entonces ellos, o los terroristas, los policías y los terroristas, entonces eh, eh, el bot, o sea, el, el personaje que es el el manejado por la máquina, él no entiende lo que yo entiendo, él no puede, o sea, él no piensa como un humano, ¿sí? es una máquina que está siendo controlada por la máquina del sistema, él no sabe por dónde tienen que salir, o sea, él no es tan inteligente como nosotros, que podemos, o sea, como los humanos, que los humanos sí podemos saber que tenemos que saltar aquí, ellos a veces intentan saltar y como que se quedan atorados, se quedan aquí atorados y no saben qué hacer, pues bueno, eso es una inteligencia artificial de un videojuego, pues es otro tema que se puede trabajar en, en otros videos porque pues no sé eso ya es un tema diferente sí pero pues igual vamos a ir combinando todos los, todos los temas digamos aquí todo lo que se puede generar ¿no? o sea, esto es todas la, las ventajas que nos permite el, el, aquí el diseño de videojuegos es que uno puede como interactuar con el ambiente, ¿sí? eso es lo más importante esto se puede hacer en motores como en el Unreal Engine eh, en, en el de, en el CryEngine también que eso es muy bueno yo no lo he trabajado porque no, todavía no, o sea, no, no sé, o sea, es, hay tanta información que no, que no, todavía no, pero pues igual, bueno. En, este, en cambio aquí en Hammer, pues sí he trabajado, entonces puedo decir muchas cosas porque en Hammer sí he trabajado bastante y, y, y, y puedo hacerlo, o sea, puedo hacerlo porque ya tengo el conocimiento para poder hacer un mapa no como este tal cual, pero pues en condiciones, por lo menos que sea jugable y que esté bien modelado, porque esto también, o sea eso también pasa digamos cuando están aprendiendo SketchUp o otros o Revit o cualquier otro programa de modelado 3D o al Maya, al 3D Max, uh, hay que aprender cómo funciona el, el, el sistema de modelado para poder para poder como hacer las cosas de una forma um, o sea la forma más ortodoxa posible porque si no vamos a tener errores o sea yo siempre lo digo en los videos así como en los videos de Revit que he hecho eh, eh, porque pues si no, si no lo hacemos de esta forma pues vamos a tener muchísimos problemas y, y no vamos a poder disfrutar de las cosas como fueron creadas porque pues digamos los creadores de estos de, de estos sistemas de source y todo pues tienen sus, sus reglas, sus normas ¿no? yo creo que sin esas, sin, sin esas bases no podemos empezar a nada ¿no? entonces entonces eh, pues esas bases digamos como ya están establecidas aquí en el juego, o sea, digamos la, las, las mecánicas, sí, las mecánicas para poder saltar, lo que es cambiar armas, todo esto, es súper interesante que pues tirar las cosas, digamos, sí, chévere que pudiéramos coger otras cosas y tirarlas, pero pues no, en este juego no se permite porque pues la idea es disparar y matar y esconderse esas son las mecánicas básicas, pero este juego sí está, pues como digo, hay 353 mil personas jugando eh, este videojuego A, ahorita no sé, yo creo que si miramos ahí en la página en, en la página de Steam o en la de YouTube, puede salir, en, la, en YouTube no, sino en, en las páginas de internet debe salir porque igual siempre eso está variando, pero es muchísima gente la que está jugando este, este tipo de juegos, o sea como este y de los shooters, o sea la verdad es el, este counter es el que yo más yo no lo conocía porque pues igual hasta hace poco lo conocí, el counter y, y me gustó muchísimo, entonces pues ya ya ya ahorita hoy en día puedo tener la, la, la, la, el conocimiento para poder hacer un, para poder hacer una no solo una review, porque digamos ya tengo ahí varios reviews en el canal de, de los juegos que sí conozco desde hace mucho tiempo este no, o sea no sé, pero ya voy poco a poco conociéndolo hay espacios así como este que son muy buenos para uno esconderse, para tal, o sea, digamos, eso a nivel de, de la parte del juego, ¿sí? Pero hay espacios como este, o sea, lo, lo chévere es que nosotros podemos hacer lo que queramos, o sea, lo, que, lo más chévere que podemos hacer en, en, en estos motores de videojuegos es que no tenemos límites, la imaginación es el, los límites de nosotros, la imaginación y el conocimiento, porque pues lógicamente esto no es fácil de hacer, o sea, mucha gente cree que el diseño y eso es súper fácil y no es tan fácil, o sea... Además porque tenemos, tenemos pues muchas cosas en las que tenemos que desarrollar. No, no todos los modelos los tenemos. O sea, aparte del diseño en general del nivel, pues no es sencillo. ¿no? O sea, eso es lo que ya voy a empezar a hablar. Digamos, yo no sé si ya en el otro, porque pues igual esto es, se me alarga mucho y ya va 20 minutos. Entonces, pues, eh, yo creo que puedo parar hasta ahí y ya en, la, y en otra parte... Eh, voy hablando para poderlos ir subiendo como rápido. Y, y también para ir organizando listo, entonces vale hasta ahí lo dejo y, y ya lo sigo continúo en otra siguiente parte para poder como irlo armando y, y que vaya como quedando bien, vale